Hola a todos los que me su a y bienvenidos a mi canal de Minecraft. Como pueden ver en el día de hoy estoy jugando Roblox Este Voy a jugar En Python Es la primera vez que grabo de mi computadora Así que no sé si se está yendo bien esto Lo voy a tomar cuando le edite eh. La que no entiendes, ya, yeah. porque ¿Por qué, no se ve bien Oh, reyes <risa> Es <risa> que no tengo la cabeza Quiero recoger el dinero uh -huh. <risa> Ahí está Ahora voy a, comprar Ya estoy acostumbrado ahí a los controles de aquí porque solo no he jugado en mi tablet um... <coughs> Perdón Así que... Um... Uh... Ah, sí, va, veré Mere... Lo no, que... Lo que sale, ¿no? Ahí... Hay alguien que ya tiene... Como la base de su... mansión mmmm, hay bueno por ejemplo si no es tan fuerte pero es que quiero no será no. bueno, yo sí puedo hablar fuerte ahorita así hablo yo o bueno, voy a aprender a hablar más fuerte a ver, ¿quién es ahí? comprar eh caminos de piedra no Sí cuando eh. me canso. Eh. aquí el dinero va más rápido así claro este y eh. este y ese no <coughs> intentaré hablar más fuerte no es que ¿verdad? en bueno cerraré este ah no sé no puedo ah no no sé qué me dice así no tengo volumen ay ah no sé sí tengo vamos a ah. Ya se llama. Me voy a dar entrada para la derecha. Árbolos, árboles. Bueno, arbustos. Esos están más. Más mejores esas. Mira risa cómo se queda, como si estuviera escalando una montaña. Pero, este escalón... Hashtag coleto. Mm... Bueno, voy a intentar comprar todo lo que me sale acá. Sin alfanzo. ¿Ay, qué dice? Una... Eh... Vaya de jardín. ¿Qué es eso? Ay. Me faltó! Lo voy a dejar, pero no voy a bajar. <ríe> Le hace bien. Bueno, me pongo el dinero y me voy a comprar esta. Me voy a bajar un poco más. Porque esta es un poco fuerte. Bueno, eh, voy a ir a ver las de los demás Ojalá, ah oh, no, nadie me mate no. Siempre me matan en todos lados Lo peor es que no tengo armas ni nada Así que lo único que me queda por hacer es escapar Ah no, sí tengo, no me ha la cuenta No tengo, ah ya <risas> ay, sí, sí, sí. Corre bien chistoso. Ay, ay, que me voy. No te lo fragé bastante. Ay, esta. esta carretera y este túnel me recuerdan a un juego, ¿cómo se llama? Use Simulator. Que igual wow, la bien ponen. Voy a comprar en... No, no sé qué es conmigo, no me acuerdo Pero el noveno y el décimo. Para el voy ya no me alcance. Voy a guardar el espacio aquí. Voy a hacer... Para esto si sí me alcanza Para esto guay. Oh, se me falta... Me... A ver. Ahora sí, voy a, voy a ir a visitar a los demás. Voy a intentar que este gel no me mate. Oh, solo quiero ver. Por si acaso me voy a poner mi espalda. Tiene mm. oh, es muy bonito mi teclado Aunque tiene... Oh. <ríe> tiene los gráficos de Roblox. Oh, bueno, ya me voy. Ya vi lo que quería ver. Ahora, recojo el dinero. Ay. No, aquí se va a hacer. Voy a comprar esto y esto. ¿Qué era eso? Ay, fuera, hacer una casa. Ay, se ve, la... se ve verde. Y bueno, ya, ya ven ustedes. Voy a comprar este, este. ¿Cuántos hay de estos? Bueno, ¿qué vende hamburguesas? Sí. ¿Cuándo? Ah, de aquí todavía tenía dinero. Que todavía tenía dinero. Voy a comprar estas. Solo me alcanza para tres. y Bueno, voy a seguir. Este, perdón que a veces bajo el volumen de mi voz, es que no sé por qué nada. No sé de los typhoons o de los mapas, es que tienes cosas de acá que no se quitan, no se pueden quitar o no sé cómo quitarlas, pero... Pues, estorban. Bueno, voy a recoger el... más dinero. y voy a subir para jugar para funcionar en el techo digo el piso eh, ¿Qué dice ah no, no, no. no vaya otra planta y esto que está robots Sí. no vamos si sí. sí. ¿Cuántos hay de estos eh, con mayors ¿Qué es esto de acá abajo? Eh. Ah, sí. Voy a recoger mi dinero y voy a empezar a construir acá una base de flores y las flores. Um, también las paredes hoy es el caigo y más paredes o oh, pilares también seguridad bueno el láser de hecho voy a funcionar todo de acá esta que es otra okay. planta las plantas son este muy bonitos y ok es esta Pongo. No, porque aquí alguien se pone muy. Así, cayendo. Ah, se sí. oh, sí puede subir. Genial. Me acuerdo el otro día, es que estaba jugando un juego de igual de taikón en mi tablet. Y ah no me afecta. Y ahí. Habían unas montañas. Y si le hacías así en el espacio muchas veces, este podías. ay, se me clava, Podías saltar y llegar hasta, el, hasta la cima de unas montañas. No me acuerdo de qué era el typón, pero ay, podías hacer eso. Eso es lo bueno de que. Bueno, cambiando de tema. Eso es lo bueno de que la. El este te dé mucho dinero porque puedes comprar mascotas. Voy a. Oh, el de allá está para... Voy a ir a ver al de allá. Que supongo oh, que si es igual al mío. entonces hay muchas cosas. Este. Bueno. Deberían A ver si puedo poner No sé si hay un botón para. Para correr. No, sí no. A ver cómo es Tiene una zanahoria <ríe> Bueno, un jarrón Ni para empezar O, oh. a ver Ah, no, no veo Ah, es para hacer como um, Voy a poner eso no quiero hamburguesas carne Ay. oh y menos lo... ah, es un sándwich creí que era una hamburguesa me lo puedo comer oh si sí. genial gracias amigo por darme un sándwich uh, bueno Ah, esta, esta, llama? O sea. con esta. Ay, se bajó el nombre. Mm, Libre manta voladora. Porque no me acuerdo se chaval. Este. En, igual los mapas sale. Y este. fuera ahí es gratis. Así que eso son los mano de este. De este recon que cuesta muchas cosas en muchos son gratis bueno cuánto oh, tengo seiscientos cincuenta tres seiscientos cincuenta y tres este mil así que comprar esto de esto una mesa los la cena de agua, esto, ah, sí, la máquina de sangre y luego este, que es eso, que es la basura eh, máquina de lago, luces, no sé ah, ya no me alcanzo por favor no sé la máquina de lago bueno, también estoy enferma, no sé por qué me enfermé, pero me enfermé Mm. ah así este los, el video de hace tiempo de pixel Home, ya no volví a hacer la el este del modo campaña porque me lo tuve que guardar porque ocupaba mucho espacio me lo voy a intentar descargar porque ya borré muchas cosas de mi tablet así que veré si ya puedo jugar y hacer esa serie que les había dicho este un sofá ah es el este ajá. la ah no me hace. bueno mientras mientras este genera dinero no el no sé si a entrar o no así que voy a ver creo que no o sea, no no creo no, no. Ah, bueno. Ah, por cierto. Acá pueden ver el nombre de mi cuenta, que okay. es Fefi D. Bueno, D Ace. Porque mi número favorito es el 8. Y aquí es mi número de la suerte. Y porque todos me dicen Fefi No sé. Sí. Eh, voy a comprar la luz y una mesa con la zanahoria eh, acá no me ha salido nada para comprar este no vas a hacer mientras eso genera dinero voy a visitar a mi este amigo para ver, a ver si no me mata porque me va a matar ojalá y no ahí viene con lejos no le voy a enfregar con mis años. No, no. Sí, ahí viene. Ya me voy. Ah, no me pueden salir. Corre. Ahí viene. Bueno, ah, no, no, viene para acá. Es que siempre sé quién es espada. Este. Bueno, yo me voy. Voy a ver acá en el... qué más vengan, en bueno, una alfombra, alfombra voladora, un hoverboard, un cuchillo, una pistola, un text eso nunca sí, es, yo siempre que lo tenía solo me lo pone en la mano ya, um, creo que es de gravedad o algo así. Eh, esto es un doggy que ataca una pistola de fernáser. Es ah, sí. Una grabadora. Oh, no sé cómo. Se... Sí, grabadora. Bueno, ay, acá tengo 40. 400... Sí. Bueno, 480 aproximadamente sí, y tengo en total 500 no sé qué más son ah colección más de colección esos son fue... se parecen a los esos es para poner las zapatos en los aquáticos como se dice planta zanahoria ah. ah me faltan bueno este que no sé qué más decir bueno mientras sigue acá recogiendo todo me viene a ver una tecla no sé si sea en shift creo que no el control tampoco no logré esto que es deberían haber una ay no no va a matar no, no. No sé qué me va a mmm um, Bueno, ¿qué es esto ya? No se va a caer. ay no, ¿Sabes? Oh, se ve... Se ve algo bonito. Como el sol y el agua. Bueno, ya me morí. Um, bueno, eso no. Se me mata de... Bueno. La música está aquí. No sé si se o Dejarla. Ahora sí la planta Ay, me falta. Ya no contesto. Je, je, je, No sé si sea no. No voy a contestar porque ya no facultestan los teléfonos. <coughs> Ah, Tengo problemas Bueno Lo no, que me gusta es que puedo dar un salto doble eh, Bueno, así que voy a dejar este video Luego, luego lo voy a continuar así que, bueno, Voy a hacer un video más largo Así que hasta luego